Hola amigo, amiga craniana, mis hijos. Eh, pues hoy me han pedido que haga una reseña de una rola que está en el primer disco de Cranion. Es eh, una power ballad, diríamos nosotros, se llama Mi Todo. Mi Todo la compuse yo hace veintitantos años y cuando eh, la Macoña y yo andábamos tratando De novios. Bueno, ahora la, la, ahora la maligna estábamos tratando de, de armar este rollo hace veintitantos años y grabamos esa, esa maquetita por ahí pero pues ya no pasó nada es una rolita pues, eh, que habla de, pues, de un güey que anda bien culado y enamorado y lo traen arrastrando unas banquetas y, y la rola habla de eso prácticamente de que, que, de que la, el típico enamoramiento cabrón que el güey siente que no puede hacer nada y la vieja es todo. y Pues sí, cuando estás en el mero enamoramiento, ¿no? Cuando conoces una persona y te clavas, ¿no? Eh, yo, yo, pues sí escribo así cosas romanticonas, pero... En la vida diaria yo no soy muy romántico, cariñoso, así que digamos. Entonces, eh, pues esto es lo que les puedo decir de La Rona, que es eso: una canción que habla de un güey que está muy. Bueno, que habla, es un güey que habla más bien de todo lo que siente por una por una, por una, chava, ¿no? Pero bueno, de eso habla La Rolita. Pues ya saben, si les gustó esta pendejada, pues denle un like, si no, pues pónganle el pinche pelón pendejo, no estoy diciendo mamadas y no las vuelvo a hacer. Ah, no es cierto. No. Dead